Pues nos encontramos aquí reunidos precisamente por eh, la lucha que se está produciendo en el municipio de Tarifa, en el sector de la Almadraba, en el sector de, de la pesquería de la Almadraba, debido precisamente a que eh, bueno, pues se encuentran en una situación en la que se les pretende descolgar, se les ha descolgado del convenio colectivo, es decir, nos encontramos en una situación en la que los trabajadores de la Almadraba de Tarifa se van a ver trabajando lo mismo, en las mismas circunstancias, pero no en las mismas condiciones que el resto de sus compañeros del resto de las almadrabas, tanto de Conil, Barbate o Zahara, ¿no? o incluso de sus compañeros de la misma empresa almadravera. ¿no? En este sentido, eh, la injusticia viene de lejos porque ya en el reparto de cuotas a nivel estatal se da un, un reparto de cuotas y que no es equitativo con respecto a otras artes de pesca eh, que no son precisamente artesanales y teniendo criterios históricos que no son precisamente los que benefician al sector de la almadraba mucho más histórica. En este caso también venimos a presentar un informe solicitado por Izquierda Unida en el Parlamento Europeo en el que se solicitaba pues, precisamente un informe sobre el sector de la almadraba y los repartos de cuotas en el que la misma Comisión Europea y tenemos aquí a, a Paloma Europarlamentaria con nosotros eh, pues precisamente la Comisión Europea establecía una serie de criterios que eh, respondían a las necesidades y los requerimientos que tiene el sector eh, primario de la, de la pesca de la almadraba, el sector artesanal. Nosotros desde aquí, desde Tarifa, desde Ganar Tarifa Izquierda Unida, eh, pues eh, queremos dar un aliento, un ánimo a todos los compañeros del sector de la almadraba de Tarifa, eh, precisamente, pues disponiéndonos, eh, poniéndonos a su disposición por la lucha que hemos tenido tanto en el pasado y que vamos a tener en el futuro con ellos para defender eh, con dientes eh, y con garras como haga falta precisamente sus derechos porque además estamos hablando no de una lucha empresarial, estamos hablando de una lucha social y estamos hablando de desamparar a, a los ciudadanos eh, que se dedican a, al sector primario, un sector tan importante en nuestro municipio, un municipio que tiene mucho paro y que está condenando al desempleo y a no mantener esos puestos de empleo. Por otro lado, también les damos un aliento y un ánimo puesto que es verdad que se sienten todos absolutamente desamparados tanto por instituciones supramunicipales como por la institución local y por su alcalde. Un alcalde que cuando se encontraba en la oposición luchaba con garras y dientes también para defenderles pero que ahora que se encuentra en el gobierno pues se pone del lado de los poderosos, se pone del lado de su propio partido político a nivel estatal que tiene completamente desamparado a este sector. Y desde luego les niega no solamente reuniones, les niega participar en cualquier tipo de movilización, sino que además les niega y en muchos casos hemos conseguido descubrir incluso que no está moviendo un solo dedo por defender a este sector eh, con sus propios compañeros a nivel estatal. Yo, sin más, eh, solo puedo decir que estamos completamente a favor del sector de la madrugada, estamos completamente a favor del sector artesanal de la pesca de tarifa y de los pescadores porque creemos que es un motor fundamental de nuestra economía que siempre lo ha sido, que además es tradicional, el propio informe de la Comisión Europea establece eh, precisamente eh, situarlo como par, por la UNESCO como patrimonio inmaterial de la humanidad, por lo tanto es algo que no se viene desarrollando desde ayer, sino desde hace miles de años y nosotros nos disponemos a, a exigir y pelear y luchar constantemente en pos de la almadraba y del sector artesanal de la pesca. Sin más, les dejo con Paloma, la europarlamentaria. Bueno, nada, insistir un poco en lo que ya ha comentado Ezequiel. Efectivamente, eh, solicitamos en la Comisión de Pesca, a través de Izquierda Unida, de Izquierda Plural, eh, que se hiciera un estudio... Eh, por parte de la Comisión Europea como digo, la Comisión de Pesca eh, porque había una recuperación de la población que se venía constatando y había una situación injusta del reparto de las cuotas y por tanto esto fue lo que motivó que se pidiera que se hiciera el estudio el estudio la verdad es que coincide plenamente eh, con los planteamientos que es desde Izquierda Unida, Izquierda Plural y los trabajadores del sector venimos realizando para la pesca eh, para el desarrollo de esta pesca tradicional y en, en la Almadraba. ¿no? Ha presentado unas conclusiones que nos parecen que son muy interesantes, entre las cuales pues, queremos destacar precisamente eh, que se apoya la solicitud de la inclusión eh, de este arte como un patrimonio inmaterial de la humanidad, que tiene que haber una asignación de cuotas extras de carácter científico, por la importancia eh, como observatorio de la población mundial y que tiene que haber, desde luego, un apoyo directo por parte eh, de subvenciones de la Unión Europea para potenciar eh, la pesca, este arte tradicional de la almadraba. Puede parecer que a lo mejor el porcentaje eh, eh, de lo que supone eh, económicamente esta pesca puede parecer pequeño, pero la realidad es que para eh, la zona, para la región, para el territorio, es un porcentaje, es una cifra muy elevada, eh, para los municipios donde se produce. Es un sector muy exportador, eh, es un sector, por tanto, que tiene muchas potencialidades, eh, es un sector, además, intensivo en mano de obra eh, y, por tanto, nos parece que es eh, un sector al que hay que apoyarle incondicionalmente. Lamentablemente, el Gobierno de España no ha compartido eh, eh, esta situación que nosotros planteamos y ha dejado eh, de forma marginal la asignación de cuotas. Nosotros vamos a insistir, por supuesto, eh, en, el, en, el, en la Comisión Europea, en el Parlamento Europeo, en apoyar eh, esta pesca tradicional. Vamos a intentar promover, eh, con otros eurodiputados, una declaración eh, por escrito por parte del Parlamento Europeo, donde se haga un apoyo incondicional a la pesca de la Almadraba y al reparto eh, a un nuevo reparto menos injusto de las cuotas y al reconocimiento también de los elementos de carácter científico que son tan además tan absolutamente necesarios. Necesarios. Y, además, una apuesta, nosotros para nosotros también es una apuesta ecológica y sostenible. Y, por tanto, en esa dirección, lógicamente, cuenta eh, con todos los requisitos. Bueno, yo un poco añadir a lo que han comentado Paloma y Ezequiel. Eh, decir que vamos a seguir trabajando, apoyando al sector almacrobero a al almadraba al de tarifa, a los trabajadores de, de tarifa y de las cuatro almadrabas que hay en la provincia de Cádiz y que desde luego eh, consideramos muy positivo que, que desde Europa eh, plantee ya en el informe que, que, que, ha, que ha salido del Parlamento pues, todas las reivindicaciones que viene haciendo el sector y todas las reivindicaciones que viene realizando Izquierda Unida ¿no? es un paso importante y, y que recoja, por ejemplo, que el reparto de cuotas se tenga en cuenta el carácter sostenible de, de, del, del arte de pesca milenario que es la almadraba porque es un arte pasivo y también que recoja pues que tiene la ocupación de mano de obra mucho mayor que los barcos cerqueros, pues evidentemente es un reto eh, que, que va hacia el gobierno central y que tiene que responder de una manera adecuada que hasta el momento pues no lo, no lo ha hecho el gobierno del Partido Popular. Y por lo tanto entendemos que, eh, que esto tiene que aplicarlo el, el gobierno del Partido Popular porque al fin y al cabo lo que se está planteando eh, es garantizar el futuro de las almadrabas. ...acabar con la incertidumbre que tienen eh, los cientos de trabajadores... ...que trabajan en las cuatro almadrabas, que al calar en el mes de febrero... ...que empiezan a trabajar, pues siempre parten con una incertidumbre... ...y la incertidumbre es si se va a montar la almadraba, si tienen cuotas suficientes... ...si se va a descolgar convenio y desde luego en la provincia donde más paro hay... ...de España, que es la provincia de Cádiz, no nos podemos permitir el lujo de atacar... Y de eh, hundir a un sector como el de la pesca, que ya tiene muchas dificultades, y en concreto el sector almadravero. Y por lo tanto, eh, los parlamentarios de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo van a seguir trabajando, nosotros aquí en la provincia vamos a seguir trabajando en Tarifa, en Conil, en fin, en, en todos los en todo lugares, de manera coordinada y de manera de la mano, unido a los comités de empresa y a los trabajadores de las almadravas.